El programa. Bueno, voy a ir al tema Cami Homes y sí. Rodrigo de Pol eh, Desde el principio dijo que El dinero no era un conflicto eh, En este gran conflicto Que es personal De celo, de ego, de maltrato De lo que ustedes quieran Como quieran calificarlo Pero el dinero nunca fue eh, un conflicto Al principio, como en toda negociación Sí, les voy a contar el primer pedido Que hicieron los abogados De, de Cami Holmes El primer pedido económico eh, esto estaba eh, su papá, su hermana, como conté el otro día, y también una abogada que después la corrieron. Eh, había pedido, esto que no fue aceptado por la parte eh, de Depol, sí. un. 50 mil dólares por mes. Todas las propiedades en Argentina. No te desmayes, Nazareno. ¿no? Todas ya las estoy. propiedades <risa> en Argentina. 50 mil dólares por mes. Eh, viajes, obviamente todos pagos, obviamente algunos eran eh, para llevar a los chicos a, a España para que su padre los vea, los autos que tenían, la flota de autos que tenían, que se le sponsoree un emprendimiento personal que Cami tenía. ¿Mira? Quería sacar una línea de algo que, que bien no sé qué es, pero que se lo sponsoreen eh, en este acuerdo y también una cuenta en Nueva York para depositar dinero. Este acuerdo no fue aceptado, así que lo, lo voy a resolver rápido. No fue aceptado. Ahí viene toda la discusión que, del audio que escuchamos eh, la otra vez, no? porque los abogados obviamente son todos muy diplomáticos, pero se empiezan a presionar en medio de una negociación económica. Que esto, que lo otro, que ahí esto, que lo otro, que muestro esto, que vos mostrás lo otro. Ahí viene ese audio que escuchamos el otro día de papá eh, de Camila. Entre las presiones eh, que había, en algún momento, la parte de Holmes, le dice a la parte de Paul, Obviamente ellos dos no estaban sentados en la negociación, ¿no? Lo hacían los abogados, lo hacía X persona. Ellos no tenían contacto en ese momento por estos temas y ¿sí? por los chicos. En algún momento le dicen, te vamos a complicar la vida, tenemos herramientas para que no vayas al mundial. Bueno, entonces nosotros sacamos la causa que tiene el papá de Cami Holmes. Estas son las cosas que pasan habitualmente entre abogados que nadie cuenta después, ¿no? Claro. Eh, pero esto ocurrió y ahí viene ese audio que mostramos el otro día y toda la explicación que dimos acá. La abogada que tenía Cami Holmes no se quiere prestar para este tipo de cosas de se va a sentar a hablar y bueno vas a viajar al Mundial, entonces se retira o la okay. rajan. Ok. Yo no. creo que la rajan, más que la retiran, que se retira. Okay. Creo que la rajan, que hubo ahí un, un, un problemito y la rajan. Viene el acuerdo que finalmente eh, se firma con los abogados actuales de las dos partes. ¿No entra Trimarco el en el medio? El, bueno, Trimarco quedó en el camino, mm, porque a Trimarco claro. todavía le deben sus honorarios. Uh -huh. sí, sí, viene sí. La, abogada, la demanda, tiene razón Estefi. Viene Trimarco, que después se pudre también con Trimarco, y termina como termina, con Trimarco contando acá lo que había pasado, y vienen los abogados actuales. De la parte de Camila, ¿no? Sí, lo que sí. se firma y lo que está acordado y se cumple, porque esto ya se está eh, cumpliendo, es finalmente el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul como cuota mensual. Ok. 10%, que son mil dólares Claro, te iba a decir que mes. es millonario el sueldo, seguramente. Sí. Claro. El sueldo ah, es millonario claro. eh, e incluye el sueldo futbolístico, no se si hace una publicidad. Ok. El sueldo... Como jugador. Entonces son 30.000 dólares por mes, un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero uh -huh. y una suite en el hotel que tiene ese mismo uh -huh. eh, complejo eh, de edificios, un departamento en el edificio Lumiere, el auto de España, una Range Rover que tienen allá, okay. el auto local de Argentina de la misma marca y obviamente mantener esos autos, ¿no? y renovarlos en su momento sí. cuando haya que renovarlos 150 mil dólares en una cuenta pum cash cada 45 días el viaje a Europa para que Camila pueda llevar a los chicos a ver a su padre ese viaje obviamente en business y con hotel cinco estrellas para Camila para los chicos obviamente y para algún acompañante que Camila decida oportunamente para cada viaje y 700 euros en viático. Hermoso este acuerdo, el acuerdo, tremendo acuerdo. Tremendo por día, acuerdo. Tremendo por por acuerdo. Lindo. lindo <ríe> Una locura. ¿no? Hermoso. Por eso digo que. <ríe> ¿Quién <ríe> no lo quiere? Eh, lo económico no es problema. Claro, acá. Claro. El problema es el otro. Claro. Claro, es claro. básicamente. Sí, sí. Y todos los entuertos que tiene con la fecha, con eh, los hijos, con todas esas cosas eh, que se vienen contando. Bueno, eh, Camila eh, Holmes, que está acá haciendo temporada, eh, de vacaciones en realidad, porque no está trabajando mucho más que algunos eventos eh, que hay y que le invitan, iba a ir a la breche. Eh, hoy quería ir a la breche, pidió un VIP eh, para seis personas. ¿Qué pasó? Parecía que estaba todo bien. Y de repente le dijeron, no, no no hay. Estuve averiguando qué pasó. ¿Qué pasó? No quieren incomodar a Tini con la presencia de Camila Homes. Ah, está Tini hoy. No, no, no, pero Tini colaboró mucho con esa fiesta. Fue ah, gratis okay. un montón de veces. Claro, fue a cantar, okay. fue a divertirse. Claro. Desde la época de Yatra, les hablo. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Estas son cosas que habitualmente pasan en el medio. Y sí, y sí. Eh, pasan los desfiles, pasan los programas. No quieren comodar a tal, no llevo a tal otro. Bueno, esto es lo que pasó hoy. Otro que cayó en la, en la fiesta eh, de hoy es Holder. En ¿Qué desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Holder quería ir también por sus comentarios discriminativos en las redes. ¿No les pareció un perfil para la brecha? Él pidió ir, le dijeron, afuera. Se la revanta eh, la brecha, me encanta. No... Mm, me gusta, sí. pero si él bueno, para da... un público determinado... Pero... Sin la paga. fiesta tiene un mensaje de diversidad claro. de, de diferencia claro. de inclusión los claro. comentarios de Holder no tenían nada que ver claro. eh, con esto ¿no? Eh, si paga la entrada puede ir con el, con, con el claro. público claro. Eh, el también, el también el igual tiene derecho el, de admisión pero, pero acá todos querían claro. pretendía claro. ir gratis y en un VIP y claro y estar digo, expuesto como que era un invitado famoso yo voy mucho a la brecha, llama muchísimo la atención sí. porque incluso a mí o sea, yo voy siempre al VIP de la Breche sí. nunca he tenido problema o sea que le, que le nieguen digamos esto a Cami Holmes o a Holder es porque realmente entonces hay, hay una política... No, pero está bien lo que sí. dijo Ángel, no les niegan de, entrar. De de claro. No, pero no les... Claro. No les dijo que no, le, no les niegan entrar. Pagá la entradita y no no, pero No, no. Al, VIP. al VIP. en las fotos, en los videos, y estás sí. en el VIP, estás todo el tiempo fotografiado, digamos. Claro. No es la imagen que ellos quieren. Igual, perdón, perdón pero a mí me, no me parece bien que, que le haga bien a Tini, a la imagen de Tini esto, porque entonces yo qué supongo. Ah, Tini es una intolerante que no deja que un, la un ex mujer de su novio vaya. Entonces eso no me parece... Eso como que fueron uh -huh. más papistas que el papi no, no sé pero si... ojo, claro ¿eh? Tini no claro. lo pidió, pero eh, ellos... Es papismo de bueno papismo Tini, claro. no tiene... Tini está en otra, no, claro, ni se enteró. Está bien, que pero fiesta. ser más papista Acabó que el que Papa la... la perjudica para mí, para mi gusto. Y bueno, son amigos. Claro. A ver, como sí, son amigos respect, de Nali. Está bien eh, también no, que seguramente porque... esta noche va a ir. Y si hubiese alguien que le incomodara... Lo que pasa que, a ver, no son figuras una figurita más... Un famoso más que va. Claro. Eh, Tini, Lali, son chicas que apoyaron mucho a estas a fiestas que empezaron chiquitas. Me acuerdo que estábamos en el bailando, empezaron chiquitas sí. y ahora son un negocio mundial. Claro. Están en todo el mundo Angel. y ellas con sus canciones, yeah. con sus presencias, gratis. como mm -hmm. Mau y Ricky, por ejemplo, que también claro. ha ido eh, un montón de veces a cantar. Son, son queridos por ellos. O sea, ah, gratis el fue Tini a cantar, por Pero ejemplo, entiendo. la verés. Sí, sí, está muchos sí. Claro, sí eh. por ejemplo, está bien. iba a bailar en Barcelona al boliche y se subía y cantaba. Y se, claro. sacar y se presta fotos, para eso la claro. fiesta también. No, pero igual, que Tini dice, ay, no, no, quiero que vaya a Cammy mi no, no, pero Tini no, no dijo, eso, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no entiendes, Fernanda, como me decimos a no No queda, Fernanda, no, no, a mí, sí, no, Fernanda, no perfectamente, entiendo lo que dice Entiendo perfectamente eh, no y me parece que esto la perjudica, que el alguien tome entrada, una decisión por ella. Y, y lo último... Fernanda, compra la entrada y entra. Lo último que, bueno, cuento... que la compre. Sí, la compre y ya está eh, bien. Va a Chicas. Sí, señor. No les quiero apagar los micrófonos no, de No, no, no, por favor. Por eh, favor, no. Por favor, no. No. no. no. no. Me muero. No. Eh, otro que cayó, pero no sé el motivo, y me voy a encargar de averiguarlo, es Facundo Moyano. ¿Qué pasó? Sí, ah, ese ir. está perfecto. No, no, no, no, bueno, está bien. Está raro. ¿Cuándo eh. no Mollaro va a la brecha. La Bresh, miren, es tan inclusiva que el año pasado estaba Doman. Sí. Que estaba burlando. Y bueno, no, pero eso Doman va sí es que todo DJ. el mundo. Y... Sí. No, ¿qué va a hacer DJ y Doman? Andrea, ¿qué estás diciendo? Bueno, yo lo vi así. ¿DJ de, qué? de DJ en la casa. Y Doman y iba a la gringo. Y... Yo con mis Dios. propios ojos. Debe hacerse sí. el que. Bueno, pasa los mucho. que sí iban. Eh, esta noche son Marcelo Tinelli con sus hijas. Me encanta. Wanda y Zaira. Me gusta. Que iban a ir con Elegante, pero en el medio no sé qué pasó. Le salió yo. Elegante eh. cayó porque vieron que apareció con otra chica. Sí, no sé, apareció con, me con otra show, chica. Con Micaela, hoy a la mañana. Va a estar el. Sí, va a estar el cunagüero. ...que también va con todo su grupo de amigos... Eh, ...está acá en Punta del Este también... Eh, ...que viene siempre, Valentina Senere, ...protagonista de élite... Sí. ...una de las series más famosas sí. eh, del mundo... ...también va a estar... ...y bueno, después hay una lista enorme... ...que mañana les voy a ir contando... ...la habían invitado a Dali también... ...que está acá... Hay de, todo, ...hay de todo... ...hay de todo, como siempre... ...pero bueno, repasemos un poco las placas... Sí. Eh, ...del acuerdo... ...que contamos recién en primicia... ...sobre Camille Holmes... ...y Rodrigo de Paul... ...vayan poniéndolas, así las repasamos... Porque esta es la data concreta de este acuerdo económico que fue cerrado en su momento, en silencio también, porque no se no se ventiló hasta ahora que lo estamos contando eh, acá. E incluye lo siguiente: como les decía, 30 mil dólares eh, mensuales. Este es el acuerdo, 30 mil dólares mensuales que corresponden al 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul. Incluye también los departamentos. Te, te digo uno lo, en el SLS y además una suite eh, en ese hotel y un departamento en el Lumiere. ¿te digo cuánto, cuesta en, en te digo cuánto sí, cuestan los departamentos? Eh, el, How much? el SLS de Puerto Madero eh, que son dos torres eh, sí. de 30 pisos, en el medio está el hotel ella pidió un departamento y la suite, como bien dijo Ángel el departamento eh, que son dos de cuatro ambientes tienen tres baños, tres cocheras cuesta un millón setecientos mil dólares. La suite del hotel es más chiquita, que no sé para qué la usará Cami, para irse de ahí a estar tranquila. ¿Está claro. invitado? No sé. Sí, porque claro. tienen, tienen, y el pici, tienen piscina propia, tiene gimnasio, tiene spa, tiene cancha de tenis, mini golf, bar, bar, sala de lectura, sala de relax. Y la suite, que es un poquito más chiquita, tiene 66 y seis metros cuadrados, sí. cuesta cuatrocientos mil dólares. Una ganga, qué hermoso ¿no? acuerdo. Una, una cosita de nada. Y eh, la, el departamento en la Torre Lumière, también en Puerto Madero, que según me dicen no es de tanta calidad esta torre. Mira. Los que viven ahí dicen mmm, es medio berreta esa, esa torre, pero bueno, ella pidió un departamento ahí, es más barato y eh, cuesta mm, la, la, la Torre Lumière eh, 900 mil dólares. Mirá. 900, dólares. Tan berreta dólares? no es eso. No, para ganar. claro, eso seguramente es para alquilarlo, claro. Pero si ¿sí sabes que pensé lo mismo yo. ¿no? Sí, claro. Pensé una lo mismo pensé en lo dólares, mismo. Porque... porque también este acuerdo de los mil dólares, todo esto que contaba Ángeles hasta que los niños cumplan la mayoría de edad, ¿verdad? Claro. Después claro. seguramente ya tienen que acomodarse claro. que igual queda sobrada para su el resto de su vida, porque es muy joven. A mí déjame un departamento de eso, sí, nada en general, más. se afirman. Sí. Claro, hasta los 21 años, ¿no? Claro. Eh, más el, el dinero que ya entra a la cuenta, claro. más los autos, más todo lo que fuimos Bueno, los autos. Eh, contando recién. Los autos cuestan: el, el de Europa, el de España, mil eh, euros. Y el de acá, 195 mil dólares. Después, pasaje en primera a Madrid, eh, 5.700 dólares, según la temporada, porque ahora es temporada baja, pero esto puede aumentar al doble en temporada alta. Y el Hotel Cinco Estrellas, eh, por ejemplo, en el Four Seasons, llega, puede llegar a costar una suite grande, que ella va a necesitar una grande, porque si está con una acompañante, con los dos hijos, puede llegar a costar 8 mil dólares la noche en el Four Seasons, una habitación. Cinco estrellas. Así que sumen, claro. a mí me parece perfecto, no inolvidable todo, porque tiene que ver con el nivel de vida que tenía el claro. matrimonio y hay que respetarlo hasta que los chicos claro. tengan 21 años. Eh, el padre se tiene que hacer eh, cargo de todo esto, ¿no? Claro. Eh, hay que ver hasta dónde se firmó, si es hasta los 21 o hasta los 25. Algunos acuerdos se firman inclusive hasta que el último hijo cumple los 25 eh, años. Pero a mí me parece súper justo. Creo la verdad. Que tiene que Siente ver con mucho dinero, maneja mucho dinero sí. y hay que mantenerlo.